Configuraremos ahora los estilos, los diferentes estilos de párrafo y de carácter que vamos a aplicar en el texto de nuestra, de nuestra maqueta. Para eso vamos a ir a editar, vamos a elegir estilos y se abre lo que se llama el gestor de estilo. Vamos a crear uno nuevo, estilo de párrafo y vamos a configurar el, del, el estilo de párrafo para el texto más extenso, digamos justamente el, el de los párrafos de nuestra maqueta. Nos conviene colocarle un nombre, le vamos a poner texto, párrafo. Tenemos que elegir el interlineado. Eh, nuestro interlineado es de 14 puntos, que fue el que establecimos en nuestra rejilla. Y lo vamos a, eh, vamos a elegir que lo alinee a rejilla base o a rejilla de la línea base. Bien. Lo siguiente que vamos a configurar son los márgenes ópticos, que le vamos a alinear a la izquierda. Y ahí nos vamos a la siguiente ventana, pestaña, que es estilo de carácter, que no, no quiere decir que estemos creando un, cara, un estilo de carácter en sí, sino que es la forma que el programa nos permite configurar otras características. Como por ejemplo la familia, vamos a elegir Georgia, que es con la que vamos a trabajar. El estilo va a ser regular, la altura del cuerpo de texto es de 10 puntos y lo siguiente que nos queda configurar es el color, que es negro, eh, black al, al 80%. En vez del 100%, al 80%. Ahí ya lo podemos aplicar. Podemos darle terminado y se minimiza la ventana, se achica. Y tenemos que asegurarnos de estar en la, en la capa correspondiente, elegir el, el texto o la caja de texto que queramos aplicar el estilo y vamos a abrir una ventana que se llama, desde la opción ventanas, que se llama propiedades. Desde acá vamos a elegir la ranura texto. Y fíjense que para que se vean las opciones tenemos que desplegar un poquito esta ventanita. Y a ustedes les va a aparecer así. tienen que elegirse aquí, dice configuración de estilo. Entonces ahí en estilo de párrafo ya me va a aparecer creado el que acabo de configurar. Bien, vamos a hacer otro estilo más, también un estilo de párrafo, a este lo vamos a llamar índice, vamos a la ventana propiedades y desde ahí lo que vamos a hacer es basarlo en texto párrafo, bien, fíjense que eh, automáticamente se configuran las opciones igual que el anterior que acabamos de crear, que es en el que hemos basado, que es estilo párrafo texto párrafo, vamos a diferenciarlo desde, desde las opciones de estilo de carácter, con eh, este se va a diferenciar en que dentro de estas opciones que tenemos acá, por ejemplo nos ofrece subrayado subíndice, superíndice, vamos a usar uno que se llama versalitas esa va a ser la diferencia con nuestra, eh, nuestro estilo anterior, le vamos a aplicar y entonces ahora sí tenemos que ir a nuestro índice, yo tengo que cambiar de capa titulares y otros, voy a nuestro índice y vuelvo al mismo lugar. Vamos a la ventana propiedades, ranura texto y en estilo de párrafo me aparece índice. Se aplica, fíjense el estilo, con las versalitas. Y el último estilo que vamos a crear juntos es uno de caracteres, eh, vamos nuevo, estilo de carácter, y este vamos a crear eh, para la numeración. Vamos a poner numeración. Que luego vamos a darle a, en el siguiente video que vamos a configurar nuestra maqueta. Bueno, numeración. Vamos a usar eh, la familia Ubuntu. Que esa la tienen que descargar desde eh, el Google Font. Tienen que descargar Ubuntu. Y, e instalarla en su computadora. Va a ser estilo bold le vamos a configurar una altura de cuerpo de 9 puntos y eh, va a ser negro black al 70%. Esa sería la configuración que hemos elegido para esta numeración. La vamos a aplicar y ya con eso, en, la, en el siguiente video donde expliquemos cómo colocar la paginación, la numeración de, la, de nuestra maqueta, podremos ver eh, cómo, cómo se aplica. Pero si volvemos, seleccionamos cualquier texto y vamos... A la ranura configuración de estilo, vemos que en estilo de carácter nos aparece el recién creado de numeración.